La compañía eléctrica valenciana Gana Energía apuesta por el Green Friday, una alternativa ecológica al consumo masivo que estos días promueve el popular Black Friday. Estas iniciativas eco nacen con el objetivo de contrarrestar los efectos que implica para el medio ambiente citas como esta en las que se invita a no alargar la vida de los productos y se generan toneladas de plástico que afectan directamente a nuestro ecosistema. El movimiento busca dar visibilidad a todas aquellas empresas que ofrecen productos o servicios respetuosos con el entorno. La cosmética natural, la moda ecológica y la energía renovable son tres de los sectores donde aquellas personas responsables con el medio ambiente pueden centrar sus compras durante estos días. En energía compramos energía 100% renovable para nuestros clientes desde nuestra creación en el año 2015, es decir, aquella que proviene de fuentes naturales y que son prácticamente inagotables como por ejemplo la energía solar o la energía eólica. Por ello consideramos que la filosofía Green Friday encaja perfectamente con la nuestra. El movimiento Green Friday es muy popular en varios países de Europa y en España está aumentando su número de adeptos año tras año. Cada vez son más los consumidores responsables que demandan productos o servicios verdes. Y como consecuencia de ello, también crece el número de empresas que se unen a esta iniciativa. Nuestro objetivo es que cada vez más personas eh, utilicen energía 100% verde. Por puesta puesto a disposición de nuestros futuros clientes un descuento de 40 euros en su tarifa de luz ecológica. Para todo aquel que quiera beneficiarse es tan sencillo como entrar en nuestra web y utilizar el cupón Green Friday a la hora de contratar. La energía verde se puede adquirir para hogares o vehículos eléctricos y cada vez es más habitual en el mundo empresarial. Esto se debe al compromiso con la protección del medio ambiente que tienen pequeñas, medianas y grandes empresas y que les lleva a contratar esta energía verde para sus oficinas locales comerciales y fábricas. Sin duda, pequeños gestos con los que se logran grandes cambios.